vamos a comenzar a armar nuestra lámina para eso yo voy a partir del archivo con el recuadro y el rótulo que les hemos proporcionado en la cátedra y lo voy a guardar como en mi carpeta lo voy a denominar lámina clase 13 y le voy a dar guardar bien lo primero que voy a hacer es desagrupar este rótulo y borrar este recuadro verde porque si no cuando yo lo envíe a imprimir lo, la impresora lo va a imprimir y no va a ser precisa en el tamaño de impresión de la lámina a continuación voy a crear las capas que necesito para realizar este trabajo voy a renombrar la capa 1 y le voy a llamar recuadro y rótulo y voy a crear nuevas capas, una donde voy a colocar mi mapa de bits otra donde voy a colocar eh, mi objeto vectorial y otra más donde voy a escribir los textos muy bien, ahora voy a colocar mi mapa de bits, para eso voy a buscar el archivo que preparé en GIMP y le voy a dar importar, mi archivo se llama logo Bergomi ajustado, lo voy a elegir y le voy a dar abrir. El programa me ofrece estas opciones, incrustar y enlazar, si elijo incrustar, el archivo queda incorporado, es decir, el gráfico Bergomi va a quedar incorporado a mi archivo SVG. Si yo elijo enlazar, lo que hace el, el programa es vincular el archivo. De este modo lo va a leer cuando lo abra, pero no lo incorpora ni le incorpora peso a mi archivo SVG. Tiene como contrapartida que si yo guardo mi SVG en un pendrive, por ejemplo, para llevarlo a otra y leerlo en otra computadora, a menos que yo haya guardado en la misma ruta el archivo de mapa de bits, no lo va a leer y no va a aparecer. En este caso entonces le vamos a dejar incrustar y le vamos a dar OK. Está colocado aquí mi archivo de mapa de bits. El programa, como la mayoría de los programas de ilustración, va a respetar la configuración que tenga el archivo en cuanto a su tamaño de impresión y su resolución. Y tampoco va a modificar el tamaño en píxeles. Entonces, lo que yo no debo hacer una vez colocado aquí es escalarlo. Porque entonces perdería toda la configuración que yo he preparado en Gimp. Muy bien. Tengo aquí mi archivo colocado. Voy ahora a encadenar la capa porque voy a trabajar en mi objeto vectorial.